actualización sobre violeta bueno el otro día eh, llegaron los resultados la analítica bueno según la analítica cómo salió y todo eh, ha empezado, hemos empezado un tratamiento para infección de orina entonces eh, si al final su problema es una infección de orina bueno puede ser algunos cálculos y tal, la, bueno, la, la, la análisis de orina era un poco así entonces eh, si, si es eso pues va a ir a mejor en estos días eh, le hemos quitado también la hierba porque a ella le encanta la hierba le encanta comer hierba pero no sabemos si hay algo que no le está sentando bien o algo así que por ahora va a estar con heno con ya está solo con un biberón de leche los, los otros 5 o 6 son de agua o sea que, que guay ya se está haciendo mayor y bueno eh, ayer y antes de ayer estuvo eh, por la mañana eh, orinaba sangre, luego ya eh, conforme avanzaba el día ya no, aunque algunos sí, pero, pero mucho menos. Pero esta mañana ya por fin ah, todo, todo bastante transparente, o sea que, que parece que bien. Ella estuvo antes de ayer, estuvo mal de movilidad, pero ayer mejor y hoy, la verdad es que hoy es el día que mejor está de, de los últimos cinco. Bueno, ya sabéis, eh, seguimos en ello, eh, vamos a ver cómo, cómo evoluciona la pequeña Violeta y os iremos contando. Eh, según las pruebas que le vayamos haciendo, según cómo vaya evolucionando ella, pues nos iremos adaptando. Ella va a llevar así mucho trabajo siempre, parece ser, así que vamos a ver qué tal. ¡Y hola! ¡Hola!